Súper contento de estar aquí ya por sexta vez en los premios soberanos y nada. Sí, pero uno a uno que... Contentísimo, contentísimo con esta sexta nominación que hemos recibido eh, como salcero del año y contento de estar de verdad. Madurando cada vez más, este es un género que cada vez se madura siempre, como tú dices, porque a través de los años siempre se está conservando. Chiquitos te Iban como agrupación tuvo integrantes nuevos, ¿sabes? Hubieron varios cambios, hay personas que se han ido, eh, y en otras bandas ah, también han dividido. ¿Por qué no a veces no hay una unión en los mismos grupos? No, lo que pasa es que eso va a ser normal, esto es una agrupación. Siempre van a haber cantantes que van a salir y van a entrar. Eso nunca va a acabar mientras está la agrupación. ¿Y si Gana quién se lo dedica? A todos los salseros.